Semilleros de Investigación está conformado por profesores, estudiantes, egresados, donde se les fomenta la cultura de la investigación y tiene una duración de un año.